Hola, soy Ángela Díez y estudio tercero de diseño en la Francisco Vitoria y estoy haciendo prácticas en Meselfaden. Pues valorando que la universidad no solo es sacarse una carrera, un título, sino también aprovechar y, y aprender de los profesores y sacarle todo el partido que, que se pueda. Entonces yo siempre eh, me he interesado inconscientemente por lo que estaba estudiando y siempre he sido muy inquieta y, y eso me ha acercado, mmm, o sea, en consecuencia a los profesores y ellos han notado que yo, me, yo tenía esa inquietud y, y han valorado mucho mmm, pues ese interés y, y el trabajo que, que sale de ello. Esto es una empresa de branding, al final creamos mmm, una identidad corporativa entera de una empresa y, y nunca, o sea, nunca tenemos un trabajo específico como tal, cada persona, o sea, cada trabajador, sino que más bien eh, esto va surgiendo conforme se va necesitando. Entonces pues nos vamos repartiendo el trabajo y, y bueno, un día a lo mejor estoy trabajando en un dossier y otro día estoy con un, no sé, con un one page o cualquier cosa que se necesite, una presentación para clientes, o sea, varía un montón. La habilidad especial que tienes que tener, o sea, aparte de también tener mucha, mucha eh, continuidad en creando, también es eh, interesarte, no sé, que te interese lo que estás haciendo, ¿sabes? Porque o sea, no es lo mismo pagar una carrera para ir allí, a ir a clase y ya está, que yo qué sé, sacar provecho de pillar unos libros en la biblioteca, eh, relacionarte con los profesores, eh, ¿sabes? Eso es súper importante porque mm, te llevas... O sea, te llevas unas, unas enseñanzas que, que no te llevas en la universidad, ¿sabes? O sea, es como. O sea, que no te llevas en clase, en el aula, quiero decir. Pues yo eh, que muestré mucho interés y eso es que lo ven los profesores un montón. Y, y no sé, y, y también las empresas con las que estás trabajando. O sea, al final, una persona que puede, tra puede trabajar muy bien, pero. Pero su actitud dice mucho y, y es verdad que mmm, puedes tener un portfolio. O sea, al final. Lo importante es lo que haces, ¿no? No, es, o sea, no es todo palabrería, pero que es una buena combinación para destacarse del resto, yo creo.